Ahora veremos el estudio de las tuplas en Julia. Las tuplas son muy similares a los arrays, pero tienen dos diferencias fundamentales. La primera es que se escriben entre paréntesis y, sobre todo, la diferencia fundamental es que son inmutables. Eso quiere decir que el contenido de una tupla nunca puede cambiar. Forman un nuevo tipo de dato, tuple, y también lleva parámetros dependiendo de los valores que contiene. Bueno, pues vamos a crear una tupla. Para ello, la vamos a guardar en una variable y escribimos entre paréntesis los datos. Como vemos, pueden ser datos de todos los tipos. Hola, y aquí un booleano. La ejecutamos y nos devuelve la tupla. Vamos a ver de qué tipo es. Bueno, pues el tipo es... Pues es una tupla y aquí nos dice lo que contiene un entero, otro entero una cadena y un booleano bueno pues ahora vamos a crear una tupla vacía, que esto es bastante sencillo porque simplemente hacemos así y creamos una tupla vacía vamos a ver si esto es una tupla y efectivamente es una tupla, bueno y ahora vamos a crear una tupla con un elemento y lo que nos dice eh, Prácticamente la intuición es que aquí deberíamos escribir un valor. Pero si hacemos esto vamos a sorprendernos. Vamos a ver qué tipo de dato es este. Pues esto es ni más ni menos que un entero. Bueno, pues en el caso particular en el que queramos crear una tupla con un solo elemento tenemos que seguir esta sintaxis. Tenemos que escribir los paréntesis, pero después del dato tenemos que escribir una coma. Y de esta manera sí que ya tenemos una tupla. Si no, entiende que son unos paréntesis, pero unos paréntesis de hacer operaciones, no delimitadores de las tuplas. Bueno, pues muchas de las funciones que hemos visto para los arrays, pues también son válidos para tuplas. Lo que ocurre es que todos aquellos que los modifiquen, pues no son válidos. Bueno, pues vamos a ver, teníamos ya guardada en esta variable, no, no lo teníamos guardado, pues entonces lo vamos a guardar. En realidad, no son necesarios los paréntesis, suelen escribir por conveniencia, pero se puede crear una tupla perfectamente así. Bueno, pues por ejemplo, la función len sí que nos sirve para tuplas y nos dice que tiene cuatro. Eh, también podemos acceder mediante índices. Por ejemplo, el primer elemento pues es el 1. El último elemento pues es true. Y también podemos realizar slicing. En esto no hay ningún problema porque no modificamos en ningún momento la tupla. Si la volvemos a ver, la tupla siempre nos queda exactamente igual. Bueno, pero las funciones que nos permiten modificar los arrays, prácticamente todas aquellas que terminan en la admiración, pues esas no funcionan sobre tuplas. Vamos a ver, por ejemplo, que si tenemos esta tupla y queremos borrarle un elemento con pop, pues va a decir que no se puede porque las tuplas son inmutables. Aquí lo tenemos. Y lo mismo si queremos añadirle un elemento, el que queramos, que en principio se podría añadir cualquiera porque son de tipo heterogéneo, no son todos los datos del mismo tipo, pues vemos que no hay manera. No se puede hacer porque las tuplas son inmutables. Bueno, y una tupla se puede convertir en un array fácilmente. Y para ello utilizamos la función colet, que es muy similar a la que nos convierte los rangos en eh, arrays. Bueno, pues vamos a ver si tenemos la tupla que tenemos aquí. Sin embargo, si le ponemos colet, pues el resultado va a ser un array. En este caso es un array de tipo any, porque la tupla, recordemos, que tenía datos de varios tipos que no se podían poner con un tipo único. Bueno y otra cosa muy útil de las tuplas es que se pueden desempaquetar. Eso eh, en realidad consiste en que podemos asociar cada valor de una tupla a una variable y la manera de hacerlo pues es eh, usando los nombres de las variables separados por comas. y además no es necesario que haya tantas variables como la longitud de la tupla. Se pueden quedar algunos sin asociar. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a crear una tupla que sea sencilla, 10, 20, 30 y 40. Y ahora vamos a asignarle a una variable que llamamos b y a una variable que llamamos c, el valor de la tupla. Entonces, lo que va a resultar aquí es que el 10 se lo va almacen, a almacenar en la b, el 20 se va a almacenar en la C. Lo vemos, vemos el contenido que tiene B, que es el 10, y el contenido que tiene C, pues es el 20. Muchas veces esto se emplea desempaquetándola completamente, poniendo aquí tantas variables como eh, contenido tenga la tupla, pero eso no es necesario. Podemos hacerlo de esta manera o desempaquetar solo alguna parte de la tupla. Bueno, y las tuplas nombradas son unas tuplas un poco distintas. Son parejas clave valor. Aquí lo vamos a ver. Y son de tipo símbolo. Esto de momento es un poco difícil de entender. Ya veremos el tipo símbolo que es. Y se crean de esta manera, que es lo importante. Se crean... La clave se escribe aquí y el ítem después de un signo igual y se van separando siempre por comas y forman un nuevo tipo de dato. Vamos a verlo con ejemplos porque si no esto va a ser un poco complicado. Bueno, nuestra variable a, vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a poner, por ejemplo, que el nombre es Albert, separamos por una coma el apellido pues Einstein. Y hemos creado lo que se llama una tupla nombrada. Bueno, vamos a ver qué tipo de dato es. Para ello utilizamos typeof y nos dice que es una tupla nombrada. Y además sigue esta estrategia. Es primero un nombre y aquí vemos estos eh, dos puntos que aparecen antes del nombre que van a tener que ver con lo que se llama un símbolo en Julia. Y vemos que son de tipo string. El contenido es de tipo string, aunque podríamos haber puesto eh, cualquier tipo de dato. En la clave tiene que ser siempre un tipo de dato símbolo, o sea, un nombre, pero en el tipo de dato valor puede ser cualquier dato. Bueno, y podemos usar para acceder a sus elementos la anotación de punto o podemos usar la anotación de índices, la que queramos. Bueno, pues vamos a recordar lo que teníamos aquí y vamos a ver cómo se puede acceder de diversas maneras. Pues la primera manera es esta. Escribimos aquí nombre y nos tiene que dar Albert. Vamos a ver si eso es cierto. Nos da un error porque esto en realidad es un símbolo. Como es un símbolo le tenemos que escribir delante dos puntos. De esta manera ya nos lo hace. Pero normalmente a las tuplas nombradas no se accede de esta manera, sino que se accede con la anotación punto. Veamos, si escribimos el nombre de la variable y un punto, luego pulsamos el tabulador y vemos que aquí nos aparece el apellido y el nombre. Vamos a seleccionar el apellido y lo que hacemos es acceder mediante este, esta anotación al segundo valor de la tupla. Bueno, y en las tuplas pues tenemos unas claves, eh, case en inglés y unos valores y se pueden extraer de una tupla nombrada. Vamos a ver. Recordemos lo que teníamos aquí en A, ah, que era una tupla nombrada. Si escribimos case, lo que vamos a extraer son las claves. Y como vemos, llevan delante eh, dos puntos porque son símbolos. Y esto que acabamos de hacer ahora, pues lo que nos da es una tupla. Vamos a ver qué tipo de dato es eso que hemos extraído. Case A, pues nos dice que es una tupla de Symbol y Symbol. Y lo mismo se puede hacer con Values. Ahora en este caso, pues es una tupla, eh, tenemos que poner aquí Values porque si no, no lo vemos. Y en este caso son de tipo String, porque los valores son de tipo String. Lo vamos a ver. Aquí lo tenemos, son de tipo String. Bueno, y esto es todo por este vídeo.